que es llevar una charla de eh, acercamiento que tiene que haber entre la propia ley desde el juzgado contravencional de la provincia, para con aquellas personas que tienen mascotas, para darle un poquito más de trascendencia a la presencia de la mascota y eh, tratar de conseguir que haya un allanamiento que de, de la propia gente con el manejo de sus animales respecto a los demás. Lo, lo que buscamos es concientizar principalmente a la gente y crear un mejor vínculo, un mejor lazo de, de convivencia entre las propias personas que muchas veces a raíz del de, de, de descuido, la desidia que pueda haber por el manejo mismo que se hace de la mascota, terminan siendo motivos de agresividad entre las propias personas. Pero también existen el mal comportamiento de la gente con sus propios animales, haciéndole malos tratos que terminan eh, dañándolo al, al animal que son derivados, por ejemplo, de una mala alimentación, de un eh, mal cobijamiento de ese animal, de estar expuesto a, a las condiciones ambientales, por ahí, desfavorables para, para la propia mascota, para su propio metabolismo, para su propia fisiología. Y es lo que justamente se quiere advertir desde este juzgado, con este nuevo eh, tratamiento del juzgado contravencional para... Conseguir que la gente se concientice mejor respecto al manejo, esa es la palabra que tienen que hacer del de, de animal. Porque el animal es un ser vivo que no es humano, pero que tiene condiciones de fisiología perfectamente manejables a través de un trato correspondido. Nosotros dando cumplimiento a la ordenanza de tenencia responsable de mascotas, hemos convocado eh, a la dirección de zoonosis del municipio al juzgado contravencional... ...a la Dirección Provincial de Sonosis... Eh, para poder realizar, digamos, una convocatoria con eh, los promotores sociocomunitarios eh, que vendrían a ser el vecino común, las instituciones que quieran, que, que han participado, mejor dicho, y están participando como centros vecinales, como los CAPS, como las protectoras en, diferentes, en los diferentes distritos de la ciudad, hoy acá en el Consejo Deliberante, para ver todo lo relacionado al cuidado de nuestras mascotas. En ese sentido, eh, los aportes que puedan hacer cada área, nos indican un procedimiento de cómo actuar ante una mordedura de, de un perro o bien saber el calendario de vacunación. O sea, se abre digamos un, un espectro digamos de todo la, lo que es la concientización no de lo que es tener un, una mascota en casa. Sí, creemos que es una de las temáticas más importantes que debemos trabajar desde el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante, con, en este caso con apoyo y participación también del gobierno de la provincia a través del juzgado eh, contravencional y diversas áreas eh, provinciales dando a conocer lo que son los derechos y las obligaciones de la tenencia responsable de mascotas. Tener una mascota implica un derecho, porque realmente eh, transmiten amor, transmiten ternura, transmiten compañía, pero también implica obligaciones. Y creemos que es muy importante destacar unas y otras. Implica el cuidado. De, ese, de, ese, de esa mascota, de ese animal, implica eh, llevarlo al veterinario, vacunarlo, en su caso, castrarlo evitar que salga y deambule por el barrio cuando puede generar riesgo a, a los vecinos, a las demás mascotas, y todo esto se está transmitiendo a través de trabajo en los distintos distritos, dando a conocer lo que es particularmente la ordenanza de tenencia responsable de mascotas, que es una ordenanza sancionada en el año 2017, luego de un amplio proceso de participación, se llevó adelante una audiencia Pública en la que participaron más de 30 instituciones y creemos que es importante poder dar a conocer a la ciudadanía, a los vecinos de San Salvador de Jujuy, cuáles son los elementos de esta ordenanza y por supuesto trabajar en conjunto con las distintas instituciones.